Le invité, le invité a comer, le invité, le invité, le invité, cali, cali, cali, cali, cali, y aquí está el local, chichiman cantando, eso va, ah. desde que no mi la tripita y yo, le invité, la llevé a una mesa de frito y yo, le pagué, la tripita estaba Me dijo que quiere comer esta gata que de su chicharrón y que le ponga su patacón que ella me dijo que si hay suero es mejor Ta -ta, que le pongan su chicharrón y que le ponga un patacón y ella me dice que quiere comer bastante oye o careto está pesado ella quiere comer bastante pero el bolsillo ya se encuentra que frita bacano chí, chí, chí, chí, chí, chí. ahora ya me pide que le dé su tripita otra vez eh, eh. quiere su chicharrón también su patacón ella lo que quiere es comer tripita otra vez eh, eh. lo que quiere es su chicharrón y su patacón le gusta la tripa un, dos, tres, que la pique te la Mía tripita y yo. Ahí viene el vacío de chicharrón con sus tripitas. Su pata con. ¡Pa!